Así así. Así así así. Sí, De si me. Si querés el, el balance del click y la música y los targos, a ver qué querés y más música o menos clic o lo que sea. Sí. Más música. Es que o esa le voy a dar más durismo. que no. Ah, puta. Qué fraro, man. ¿Por qué me estoy yendo, man? Eso está bien. <risa> <risa> o falla, güey. Este va a el sol. <risa> ah, huevos, huevos. No, este eh, es no, no, no, no, sin huevos. Este es sin huevos. Mar se despidió. Lágrimas y orgullo él se dejó. Su mente vacía en soledad. Y un oído. Perdón. Es que traga aire <risa> <risa> <risa> <risa> Lágrimas y orgullo se A ver, ¿puedes quitar mi voz, Mae? Mira quién. Ay, pruéndela. Yo le como me molesta. Oh, perdón. Pensé me que me estaba... molesta mi voz. Sí, sí, a mí me molesta, pero sí, sí, sí. sí. sí. es que es bastante. a todos nos molesta. Pecador. Pecador. <risa> <risa> ¿Qué haces? Sí, sí, está ahí. Ahí, para le toca hacer la magia. <risa> <risa> <risa> <risa> está bien. <risa> <risa> <¿Qué gracias? risa> en esa parte sí si quiere le adelanto porque es puro solo. Ahora siguiente ¿sí solo eterno. <risa> El más actinado lo ven ahí. <risa> <picha, picha>. Que <risa> <he> dicho que <risa> lo grabe, manager, <risa> picha, <risa> sabios callarán, grita el corazón. Ahora usted ya afuera, bien yo <risa> Sabios callarán. Grita el corazón. Venga, ¡Todo!